Pues le damos las buenas noches ya a Mario Martínez. Buenas, ¿qué tal Mario? ¿A ¿Qué damos Buenas noches. Bueno, ¿qué tal el fin de semana? Bueno, pues bien Entretenido, ¿no? Entretenido, entretenido. Sí, sí. Porque decía yo que este fin de semana habían aprovechado varias localidades para celebrar un magosto, pues con todo lo que conlleva y además con un montón de actividades. Una era Hermisende, otra era Trabazos y desde allí va, nos va a llegar mucho baile hoy. Mucho baile, sí. La verdad es que eh, muchas veces asociamos las fiestas de folclore al verano pero por supuesto que en una provincia como la de Zamora, en otras también, pues el, el otoño y el invierno nos proporcionan, en este caso dependiendo del ciclo natural, pues otra serie de fiestas asociadas, por supuesto, a los productos de, de otoño, de invierno. Claro, claro, y además es que están tan calentitas con el frío que hace <risa> las castañas, que además se puede hacer de todo, ¿eh? pero simplemente asadas, es que están buenísimas, Mario. Muy bien, muy bien. Y encima si son de, la, de aquí, de esta provincia, pues mucho más, que las acabamos de, de coger. Eh, Mario, ¿a quiénes vamos a ver hoy bailando? Pues hoy hemos querido visitar a una de las escuelas de la provincia, las olas de música de Aliste y Trasos Montes, y en este caso vamos a ver cómo sus integrantes ambientaban ese, esa festividad la semana pasada veíamos a un grupo en la televisión, uh -huh. hoy lo vamos a ver a, a pie de calle. Exactamente, que es casi, casi, podemos decir, eh, más que la televisión, es su hábitat natural, quiero decir. Son las actuaciones eh, a, los, a las que están más acostumbrados, ¿no? Eso es, sí, la verdad es que no el folclore se tiene que entender con la gente participando Eso, o claro. viendo, por supuesto. Claro, exactamente. Bueno, pues nos vamos hasta allí, vamos a empezar a ver eh, parte de, de esos bailes. Eh, no sé si hay muchos chicos, muchas chicas, estamos empezando a ver estas imágenes que nos traes. Que nos has traído desde, desde allí, desde Trabajos, que son aulas de, de, de aquella zona. Estamos viendo a pequeños, ¿no? Sí, en este caso, en bueno, plan. pues están integrados tantos pequeños como mayores, cuentan con chicos y con chicas. La verdad es que hace un tiempo atrás era difícil casi encontrar eh, chicos en los grupos de baile, pero actualmente, pues bueno, están perfectamente integrados, tanto chicos como chicas. Y bueno, pues estamos viendo un baile, en este caso del Frente Morín nos estamos escuchando, y la verdad es que, bueno, pues ahí podemos disfrutar de. ...de ese baile, de los, de los niños que tenemos ahí en, en primera instancia... ...y por supuesto lo que vemos es eh, mucho público... ...acompañando a, a esos bailarines. Uh -huh. bueno. Y a los muy atentos, ¿eh? están que nos mueven... ...que pues, normalmente bueno, invita a veces a bailar también... ¿no? ...para algunos de los espectadores. Sí, la verdad es que... ...hombre, no es que haya distintos tipos de bailes... ...pero sí que es cierto que hay algunos bailes que se... Eh, ...un poco se encasillan más... lo que pueden ser las escuelas de baile y bailes que pueden ser pues, más de público, como pueden ser los pasodobles, o jotas más comunes, pero bueno, ahí sí que es cierto que toda la gente estaba muy muy atenta a lo que era el baile, ninguno se arrancó a bailar, pero bueno, muchas veces se respeta ese protocolo, ¿no? de los trajes tradicionales, de las filas, y bueno, pues eh, hay una parte en la que la gente participa y otra parte, por supuesto, en la que se reserva el sitio al grupo para que se luzca un poco más, o en este caso, demuestre lo que han aprendido a lo largo del curso. Uh -huh. Bueno, pues estamos viendo a una pareja bien joven que nos dan ejemplo ¿eh? para todos y decimos que estábamos en, en la localidad de, de Trabazos, que es donde vamos a ver todos estas, estos eh, bailes y que había muchas eh, más cosas por allí porque decíamos que esto va parejo a, pues eso, a una tradición, a un producto típico como es la castaña, que estamos disfrutando en toda la provincia y que en algunas localidades se pues, aprovecha para, para ponerlo de, de relieve porque sí. es uno de ...de los valores ¿no? de la zona. Claro, sí que es cierto que en lo que puede ser toda la zona de Aliste... ...pues la castaña es un producto típico... ...que además yo sé que incluso exportan fuera... ...y bueno, pues eh, ahí vamos a ver ciertas imágenes, ¿no? Eh, también se hizo una jornada sobre las, sobre las setas... ...y bueno, la verdad es que estuvo muy bien... ...el poder eh, ver a gente tanto de la comarca como de fuera... Eh, como disfrutaba de esos productos lo reconocía y por supuesto no solo en su estado natural sino por ejemplo ya estamos viendo pues una serie de, de postres que se realizaron con esos dos ingredientes había un concurso y bueno pues eh, disfrutamos de lo que de puede ser... de dos ingredientes castañas y setas... claro o sea, a veces había gente que lo hacía de una cosa de otra y bueno pues distintos formatos distintas fórmulas... Qué rico eh, ¿no? la verdad Mario? es que estaba, estaba delicioso <ríe> y, y era un peligro querer probar de todos porque eran muchos Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, son algunas ideas ¿eh? que nos da el magosto, no el típico con las castañas asadas, sino ya lo ven, con un montón de, de dulces. Vamos a seguir viendo, pues eso, bailes. Bueno, mira, que, madre mía, es que tiene toda una pinta estupenda. A estas horas vamos a morir de hambre aquí, Mario. Bueno, pero nosotros a lo nuestro, ¿eh? que seguimos conociendo cuál es el resultado de estas aulas, eh, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Porque creo que se llama repaseado. A ver si sabemos... Sí, vamos a ver, en este caso, eh, lo que tenemos eh, o estamos viendo son las aulas de Alistia y Trasos Montes, así que la conexión de estas aulas con Portugal es, es imprescindible ¿no? entenderla así. Y lo que estamos viendo ahora pues, es el repaseado repaseado de Popoa de Portugal y bueno pues es un baile típico portugués que se ha sabido integrar muy bien en lo que son eh, las escuelas zamoranas y que casi todos los grupos de baile pues lo tienen en su repertorio como un baile más hecho nuestro porque a pesar de que existen eh, las fronteras políticas la verdad es que la gente de la raya se siente indistintamente de Portugal o de España tanto sí. en el sentimiento como por supuesto también en el folclore. ¿Cuáles son eh, las pues, bueno, características de este repaseado portugués o a qué nos, nos puede recordar? Cuéntanos un poco, Mario. Bueno, pues en este caso eh, estamos viendo cómo lo bailan en, en grupos de cuatro. Entonces eh, no es el típico baile que podemos reconocer de pacay y Payano, que llamamos por ejemplo una jota, sino es un baile en el que es muy saltado, muy saltado, y entonces eh, van los, las parejas, o en este caso los, los cuartetos, haciendo un giro. ...y a la vez eh, dando un, un brinco... ...allí en Portugal por ejemplo lo bailaban con unos huecos de madera... y hacían mucho ruido sobre el suelo... Uh -huh. y ...entonces lo que hacen es eh, van eh, desplazándose por las esquinas de ese cuadrado... ...y luego realizan una serie de cruces... ...este baile también se puede bailar en corro... ...que está un poquito más bajando al sur de Portugal... no tanto al norte... ...pues lo vemos en esa otra forma en la que bailan en corro... ...y tenemos pues también o bien pasan por debajo... ...o bien eh, pues hacen estos cruces que estamos viendo ahora... ...y la verdad es que entre la velocidad que lleva... ...y los saltos y los cruces... ...pues requiere una, una destreza nocho casi... ...en los Bueno, pues eh, con todos estos detalles... ...que nos ha dado Mario... ...ya conocemos un poquito mejor... ¿eh? ...este repaseado... ...que nos llega desde Portugal... ...pero que como bien dices Mario... ...pues que realmente allí no hay una frontera... ...que es que es todo la misma cultura... ...se entrelaza ¿no?... ...y unos aprenden de otros... ...y unos pues eh, transmiten... ...siguen queriendo recoger toda esta cultura... ...para que no se olvide. Sí, no, la verdad es que la, la gente... De, ...que hemos comentado de La Raya... ...de estas dos zonas... ...pues está en un contacto con, con, ...o sea siempre en contacto... ...de una forma cultural... ...y bueno pues no hay, no hay distinción entre un sitio y otro. Seguimos viendo bailes, ¿eh? A ver de ahora cuál nos puede describir un poquito mejor Mario, creo que es eh, llega desde Santa ya ¿puede ser? Eso bueno, es. primero bueno, queso. Sí, sí. <risa> estamos viendo, bueno, pues otro de los productos típicos, no porque sea de invierno, pero bueno, ahí vemos que eso y miel, y por supuesto se asocia siempre a una buena comida en la que podamos disfrutar de unas castañas asadas o o de unas setas, pues también con el queso y con la miel. Y lo que vamos a ver ahora es un eh, baile corrido de la zona de Santa Croya, nos hemos desplazado hasta los valles de Benavente, y bueno, vemos un baile a lo pesado, ¿no?, se puede llamar, en el que es similar a lo que puede ser el charro o el brincado de la zona, o bien sayaguesa o, mejor dicho, alistana, pero bueno, con un toque más distinto, más asentado, que se toca con dulzaina y con redoblante, y bueno, pues ahí como vemos similitudes entre ese brincado alistano ...y este corrido de la zona de Santa Croya de Tera, de los valles... ...pero que bueno, que tiene cada uno sus eh, peculiaridades... ...y bueno, pues ahí vemos a chicos, chicas, distintamente... ...con los trajes típicos alistanos... Eh, ...de una zona o de otra... ...y bueno, pues eh, el baile de Santa Croya de Tera. Uh -huh, de Santa Croya de Tera... ...y el siguiente baile al que pasamos es una jota... ...esta a lo mejor más conocido, ¿no? Sí, sí, sí, vamos a ver eh, una jota, una jota muy conocida... Y bueno, eh, similar a lo que hemos visto antes, por supuesto totalmente reconocible esta J, a ver si, si empiezan ya y vemos el, el redoblante. Y bueno, pues si no me equivoco, ahora lo veremos en el baile y lo confirmamos, es la, la J de 4 en la que, al igual que en el repaseado, veíamos que lo hacían eh, grupos de cuatro personas, pues esta j de la zona de, de Ferreruela de Tábara, pues también la bailan eh, grupos de cuatro, en el que se intercambian, digámoslo así, las parejas. Vemos en, en primera instancia a chicos y chicas como eh, bailan con el de un lado o con el del otro y se desplaza siempre el, el cuadrado completo. Ajá. Así que van en un cuadrado desplazándose por lo que es toda la... La pista, ¿no? Con unos, con otros. Sí, además en segundo término estamos viendo a los niños que hemos visto bailar antes, sí. pues bueno, como le, sí. le ponen tremenda alegría y, y la verdad es que son, son unos fenómenos porque están súper atentos y casi se equivocan menos que los mayores. Ah, pues eso seguro, seguro que las cogen al vuelo. Vamos a seguir viendo bailes. Este era una J, una J4, que veíamos como ese movimiento que nos describías, Mario. Y el siguiente baile, que es lo peculiar que tiene, que va a tener. Bueno, pues en este caso eh, vamos a ver un, un paso doble y en lo que decíamos, eh, bueno, ahí estamos viendo distintas imágenes ¿no? de cómo lo tenían decorado, Vemos, hemos dicho que en este caso es el público el que va a participar. Vamos a ver un paso doble, un paso doble conocido, no ya del repertorio tradicional, sino de un repertorio más popular, tocado con dulzaina y como es el público el que se anima a echar un baile y bueno, pues se mezclan tanto los bailadores del grupo tradicional como los eh, bailadores del público y bueno, pues la verdad es que fue una jornada festiva bastante animada tanto para los unos como para los otros. Claro que decía yo que pues que eso que animaba además de estar lleno de gente para verles bailar y ver todo lo que han aprendido y poder eh, tomar nota o decir oye que yo me quiero apuntar a las aulas el año que viene que también me imagino que con estas actuaciones es un objetivo que se persigue, ¿no? que cada vez haya más gente. Sí, siempre las eh, actuaciones, en este caso las actividades fuera de lo que son las clases de cualquier escuela sirven como promoción, la gente ve lo que, lo que se desarrolla a lo largo del curso y por supuesto también es una forma de que la gente regrese un poco a su comarca, decir, bueno, pues eh, quizá no tengo nada que hacer los, los sábados y ahora voy a ir a, me acuerdo de un caso de Villa de Pera, ¿no? Como me comentaba la gente, bueno, pues no solo venir los fines de semana, pero ahora que estoy apuntado a la escuela, ya vengo, no más, viene claro. mi familia conmigo uh -huh. y resulta que se ha convertido, bueno, pues en, en estar, en convivir en, en el pueblo, en la comarca, cuando antes pues tampoco existía un aliciente que lo arraigara. Y siempre identificando las raíces socioculturales que el folclore nos, nos identifica. Uh -huh. vemos otra persona con la cámara, también... <ríe> grabando, eh, como, como tú, Mario. Bueno, pues ese paso doble que compartían tanto pues, bailarines eh, con, como, con el público que estaba allí asistiendo y que dijeron, bueno, esto sí que lo sabemos bailar, y salieron todos a disfrutarlo. Y hablábamos de esas clases. Eh, ¿Dónde se dan esas clases? ¿Cómo se puede acceder a ellas, Mario? ¿Qué es lo que se aprende? ¿Baile solo? ¿También instrumentos? Mira, ya estamos viendo instrumentos, o sea que, sí, sí. pregunta contestada. En este caso, los pillamos un poco de infragantis ¿no? a, los, a los alumnos, ahí están montando la, la gaita y bueno pues estaban ya en, en el último ratito de clase, ya en un ambiente un poco más distendido y bueno pues en este caso en, en trabajos de Aliste tenemos el edificio de Aulas casi al final del pueblo al lado del polideportivo y bueno y a lo largo de todos los sábados a lo largo del curso escolar se desarrollan las clases y las personas interesadas pues eh, a, la, a través de la página del consorcio de fomento musical o bien el tablón folk como hemos dicho más veces ...tienen información sobre estas escuelas... ...sobre las otras también que hay en la provincia... ...y ahí bueno, pues estamos viendo un curso avanzado de Gaita... ...que bueno, pues está terminando de aprender una canción... ...y ya le decimos pues que los vemos en un ambiente un poco más extendido... ...a punto de terminar la clase... ...y por supuesto es un poco a, a traición los pillamos <risa> Bueno, pues eh, o sea, estaban saliendo bien del paso, eh... ...vamos a ver creo que otra clase también... ...no sé si es eh, diferente, Mario... No, en este caso, eh, como el resto de alumnos estaban en, en el baile... Pues solo quedaban estos ahí atentos a las clases, los demás con pues, su traje participando y estos aprendiendo canciones nuevas. Y bueno, y vemos al profesor de Gaita que le está haciendo una serie de indicaciones, siempre por supuesto con con estas clases, con, con una alegría, con una sonrisa y por supuesto un poco a desconectar de, de la rutina habitual que puede suponer la semana pues es eh, lo que vemos en estas clases. Profesor de gaita, que estamos viendo la parte, pues eso, de... no sé si tiene un nombre especial esa, esa parte, nosotros la llamaríamos flauta, pero no es una flauta, claro. <risa> claro, en este caso es la puntera de la gaita. La puntera. Evidentemente aprender con todo el instrumento, el fole, la puntera, eh, el roncón, bueno, pues es un poco complicado, además sería dentro de una clase por dos, o todos juntos, bueno, pues se aprende con la puntera, ...para coger eh, agilidad y soltura en los dedos... ...y llevar la melodía de la canción de una forma, de una forma correcta. Uh -huh. Bueno, pues decíamos que para poder asistir a clases... ...como la que estamos viendo... ...en estas aulas de Aliste y Trasos Montes... ...en este caso, que se dan en, en trabazos... ...bueno, estamos viendo una clase de, de gaita... ...pero hay muchas más cosas... ...y podemos acudir pues eso, a la página del consorcio, del consorcio de fomento musical... ...o también a través de Tablón Folk en Facebook... Eso es. uh -huh. Estas nos esperan unas semanas bastante, bastante curiosas de actividades, tanto en la provincia como fuera de ellas. Así que invitamos a todo el mundo que en, en el Facebook, en el tablón Ford, pues visiten el calendario y la línea de tiempo para ver un poco todas estas actividades que van a desarrollar los distintos grupos de Zamora, tanto en la provincia como fuera de ellas. Eso, porque los grupos, vamos a ver ahora un grupo de mayores para terminar, eh, muy especial, pero pero tienen mucha actividad ahora y además se van a mover mucho, no solo por Zamora, sino por el resto de España, ¿no, Mario? Y vamos a ir hablando de ellos, de cada grupo de, de aquí es. de la provincia. Vamos a conseguir que los grupos nos cuenten sus experiencias, porque tienen bueno, ahí en, en la cartera proyectos interesantes que van a llevar el folclore pues, más allá de lo que es la provincia. Y en este caso, como bien comentabas, pues nos eh, vamos a despedir con un grupo de personas mayores tocando. Muchas veces asociamos el que un baile lo ambienta ahora a la gente joven, ¿no? Pero en este caso vamos a ver cómo es un grupo de personas mayores emigrantes, que ahora vienen son de Nueva Liste, y vienen por aquí, por supuesto, no tienen ningún reparo en coger el instrumento y conseguir que todo el mundo se anime a bailar y ambientar día sí día también. Y volver a su tierra, claro. Muy bien, bueno, pues con ellos nos despedimos. Mario, la semana que viene ya con grupos concretos de Zamora que nos van a ir contando qué es lo que tienen previsto para los próximos días. Eso, y vamos a tener Las próximas semanas. unas semanas movidas. Muy bien, muy bien. Señores, pues los dejamos con ellos, ¿eh? Vamos a animarnos un poquito.